Denis Mukwege, ginecólogo y premio Nobel de la Paz 2018, está amenazado de muerte por denunciar la violencia sexual y los crímenes de guerra en la República Democrática del Congo. Y desde 2013, el hospital de Pansy, donde vive, está protegido por agentes de las Naciones Unidas. El premio Nobel de la Paz de 2018 acusa directamente a aquellos que se benefician de esta guerra y que compran los minerales a las bandas armadas pero todos somos responsables de este saqueo injusto de los recursos de la República Democrática del Congo y de otros países africanos, que conlleva crueles consecuencias para la sociedad, porque todos utilizamos baterías móviles y ordenadores cada día para nuestras relaciones sociales y para el trabajo, y no podemos vivir sin estos medios tan eficaces de comunicación. Podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes una transición hacia una economía del bien común, con una gestión más responsable y ética de nuestro presupuesto nacional exigiendo mayor transparencia y justicia en las relaciones comerciales entre las empresas europeas extractivas de minerales y los países africanos donde operan, así como una reducción drástica en el presupuesto militar para promover una educación y sanidad de mayor calidad. Es necesario que esta lucha por la justicia y la solidaridad global ha de ser inclusiva e internacional. Mukwege lleva más de una década reclamando respeto por los derechos humanos y justicia por los crímenes cometidos en su país y exige que se constituya un Tribunal Internacional que juzgue a los criminales y deje atrás la impunidad. ¿Cuál es el motivo de la falta de acción de las Naciones Unidas de la indiferencia de la comunidad internacional? La República Democrática del Congo es un país muy rico en recursos naturales y el gran obstáculo viene de aquellos que se benefician de esta guerra y que compran estos minerales a las bandas armadas. Lo cierto es que este es un conflicto perpetuado por los países poderosos. Oye, oye, oye, oye, oye.